las redes, sí. Ernesto Fadul, hermano del ministro de Interior ah, y Policía, de los del, eh, uno de los del Monchi Fadul, ¿Mm? sobrino, ¿Sí? este muchachito que, se ha, vi visto, galleta, que ¿no? se ha visto envuelto en múltiples problemas judiciales, eh, fue apresado en el día de ayer, anteayer, aquí en San Francisco de Macorís, acusado de intentar eh, eh, por maltrato a su ex pareja. Mm. Oh. Si es que yo me imagino, no, yo no, no sé pasar, hasta no. cuándo seguirá siendo no, eh, no. bellaquería este jovencito. Son que hipocres, que son, yo tú imagino, sabes que son familias que, que son in, claro, eh, intocables, porque intocables porque en este, en este alarde, país. De, verdad, de este apellido. Eh, que hasta su propia familia, porque el más reciente del lío fue con un primo hermano. Uh -huh. Estuvo en un vehículo, se titularon encima, recuerden, Santiago. Sí, eso Entonces, Ellos hacen lo que su gana. Vuelve gente. otra vez a ocupar eh, titulares en los medios de comunicación por verse envuelto en un lío por intento de maltrato a su ex pareja. Así es que ojalá y que esta vez se logre Ponerle encarmiento, que puede encarmen, encarmentar, como dicen en el campo, ¿verdad? este jovencito que fue detenido precisamente aquí en San Francisco de Macorís y que es hijo del comentarista Ernesto Fadul, hermano de Monchi. O sea, que este jovencito es sobrino de Monchi Fadul, ministro de Interior y Policía. Así que. Aquí está primando, ¿verdad? Lo de Dando la de su bellido, galleta, lo, de, ejemplo, lo del poder. Sí, no, eso no. Eso pero es no mira, jovencito, eso, serio. Es un sí, eso es una percepción, pero, y ellos no son así. Ah, ok, ok. No, no, no, no, es una percepción no, que tenemos nosotros en el de este país. Mira, ahí está. yo quiero, no sé si es que estoy atrasado y que, eh, pero, y no sé de política, no sé de campaña política ni un, ni un carajo, pero... No veo eh, cuál es la necesidad política, la necesidad de tantos problemas, eh, eh, tantos problemas que tiene este país. Mire, cuando uno, eh, una familia primero trata de tener un techo, comida primero. De hecho eh, organización y después vienen los viajes, vienen las la vacaciones y esas cosas. No entiendo con tantos problemas que tiene este país y tantas cosas que se debemos discutir. En, en, y, y lo ha hecho muy bien en todos los puntos porque soy un fiel eh, eh, creyente de su sabiduría y además de eso... Necesitamos personas así en el, en, el, en el Congreso, porque necesitamos personas que eh, tengan el valor de pelear por mí, pelear por el pueblo, como lo ha hecho en múltiples ocasiones la diputada Farideh Raful. Pero yo no sé quién la ha aconsejado para enarbolar dos temas tan difíciles y tan incómodo para cualquier candidato en una nación como la República Dominicana que tiene su nacimiento, su formación, su tallo neural en el cristianismo. No entiendo cómo se toma este estandarte como como lucha política cuando tú va en contracorriente de la génesis de la so la génesis de la sociedad dominicana sus inicios su, eh, eso su formación explica, eso lo explica ser una sola razón lógica no quiere ganar. que tal vez eh, no quiere ganar exactamente no quiere, no, quiere nada, ganar. ¿no? no quiere ganar no quiere ganar entonces, usted, porque Fabi tiene pero, todo el aval, oye, tiene la popularidad, claro, tiene la preparación. Y mira, tiene, tiene el bagaje, gente así. Tiene el bagaje, sí. hasta de apellido, de hija mm. de un hombre. Eh, Pulcro dentro talento. de la política, un sí. talento en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso que plantea Sergio, 100% de acuerdo. La única lo que no quiera ser senadora, que se Señor. involucra, se mete en esos temas que lo que le hacen es, si eso es lo que ella cree, no descubren. Como un estandarte cristiano. Si eso es lo que ella cree, eso es otra cosa. Ahora, Así. si eso es lo que usted cree y lo expresa de esa manera, sabiendo en el país que vivimos. Y, y en lo que nosotros creemos como tal, como plantea Sergio, entonces lo que le interesa es no ser senador. Pero que mira, es que fíjate bien, no descubren bajo el estandarte cristiano. El 27 de febrero se hace una revolución para dividirnos de la, de la, de, del yugo cristiano de 22 años bajo el estandarte cristiano. Se forja un escudo, se forja una, una bandera bajo el estandarte cristiano. Una sociedad, una sociedad que desde sus inicios tiene la fiel... Como base, como, como base, base fundamental, claro. Es difícil, Farid Esrafur, es muy difícil, muy difícil... A, a, o sea, a un nivel... Entonces yo no entiendo. Oye, serio, a oye, nivel que a la eso? tolerabilidad y son intolerables. Señor, pero óyeme esto, oye esto, a tal punto de que el pastor evangélico, eh, ¿cómo se Ese llama? Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, o el hijo fue, el hijo, es capaz de llamar a sus feligreses... Que ya no, que a, no a voten. Su, que no voten, entonces, oye. oye, ¿a qué nivel ha llegado? Eh, te digo, si en eso es lo que ella cree... Aleluya. Exacto, perfecto, qué bueno, pero... Usted sabe que la mayoría del pueblo dominicano No, no es y en señora, esa Y es que, que yo cree. no entiendo eh, eh, ¿Cuál es el daño que le hace El daño que le hace Faride Yo no entiendo el daño que le hace A un pueblo dominicano Cuando se lee la Biblia en la mañana Yo me pregunto Yo quiero que, yo quiero que alguien que alguien me diga, porque lee la Biblia, pues, si es un colegio cató... si es un colegio evangélico, lee su Biblia evangélica. Si es un colegio cristiano, lee su... Es que nosotros tenemos, nuestra constitución la tiene como la religión, como la religión oficial. Pero que vaya entonces a, a, a, al, a, el, allá a, a Medio Oriente, que vaya a China... A que quite a Buda, a que no se, a que no se lea a Buda, o que vaya a, a, a, a, a, lo, a la gente de Mahoma, que no se lea el Corán. Es que, señores, es que tenemos que, hay liber, y si es, si es y de verdad, de verdad aquí hay libertad de cultos. Aquí, to, aquí cualquiera puede ser de la religión que, sea, que quiera, pero oficialmente, y la Constitución. Ahora, cambie la Constitución y... De ahí en adelante, pero mientras tanto, nuestras raíces, nuestra formación social es cristiana. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el beneficio grande que recibe el país? Y mira que luchaste mucho por Punta Catalina, que ha luchado por, oye, por los temas que nadie se, se, se, ha, se, preocupado. Ha, se ha preocupado por él. Y ese es mi apoyo por, a, a Faride. Pero no estoy de acuerdo con usted en, este, en estos dos temas, porque no veo, no veo lo que la, el gran aporte que podría tener el país y el gran avance que tiene el país de no leer la biblia no es lo que o puede, declarar lo que, el lo que, aborto legal. Lo que o sea, puede afectar, no, no hasta dónde puede afectar eso, hasta dónde, o sea, ahora ella sí se la afecta. Sí, yo creo, sí yo creo que debemos nosotros luchar por conseguir, como lo dije primero, en un hogar se consigue la comida primero, segura. Después el techo, después las vacaciones. No podemos empezar por las vacaciones teniendo una sociedad y, uno, y unos políticos, de una forma u otra, eh, acorralando al pobre. Es. Yo creo que son dos temas, dos temas que, la, que, la, que lo ha tomado para no para no ganar en, en, en este país. Lamentablemente, son dos temas, yo no entiendo cuál es el afán ahora mismo, yo, yo lo entiendo porque yo sé, es una agenda internacional, es una agenda LGBT que por ahí está metida, es una agenda eh, pro voto. o sea, es uno, es uno, ese discurso de Farides, que me perdone su inteligencia, pero ese discurso no es nativo, es un discurso foráneo, es un discurso que se tiene desde hace mucho tiempo, tuvo que pantalonarse Donald Trump tuvo que pantalonarse y lo declaró oficial, que se debe leer la Biblia, en los Estados Unidos donde hay libertad de culto y donde no es oficial el cristianismo no es protestante por definición en los Estados Unidos bueno, si ahí está, si usted quiere Faride ser senadora si usted quiere no serlo si usted quiere, no ser, siga con ese discurso que va muy bien. Eh, miren, la campaña sigue adentrándose, pues falta, siguen eh, restándose los días para que llegue el 16 de febrero, donde se llevarán a cabo las eh, elecciones municipales en toda la geografía nacional. En el día de ayer, pues el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, partido en el gobierno, pues solicita a la Junta Central Electoral excluir a unos 176 candidatos que, eh, según la ley electoral, pues lo tilda como de transfugismo. De manera que eh, la, como eso lo da como caliente un poquito esa situación, porque ahora tiene también que la Junta o el Tribunal Electoral pues, fallar con respecto a esta solicitud, o emitir su opinión con respecto a esta solicitud que hace el PLD, Partido del Gobierno, con respecto a a este pedimento de que se han excluido unos 176 candidatos que participaron en las primarias internas del PLD y del PRM y que perdieron eh, sus candidaturas y ahora aspiran por otro partido político en estas elecciones que se inscribieron. Entonces el PLD pide que se han excluido estos eh, candidatos eh, por ser tirados como eh, tránfuga. Vamos a ver qué va a pasar con este pedimento que hace el PLD. Eh, ya que todos las, las, la, los pedimentos que se han hecho ante la Junta y esos eh, han sido aceptados, ¿verdad? Vamos a ver si realmente la Junta va a permitir que estos eh, eh, candidatos que ya están inscritos en los diversos partidos políticos y que fueron candidatos en las primarias, pues también eh, podrán seguir siendo candidatos, mantener su inscripción como candidato en las próximas elecciones del 16 de febrero. 176 en total, eh, lo, a los que pide el PLD que se han excluido algo que yo dudo que ah, pueda ser ah, la fuerza del pueblo que da bien candidatos <risa> no, yo no he visto el listado pero me imagino que ahí está no, que ahí está leonel Fernández seguro encabezando la lista dentro de esos sí. candidatos tránsfugas sí. que fueron que fueron precandidatos candidatos en sí. las primarias que hoy también están inscritos sí. en otro partido político así que no, eh, es tan eh, son 176 o sea que se va, cuánto, no, va a a del, y, ahora es que son miles ¿sí? va a quedar una vina de Sí. Penco, nada más. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con ese pedimento del PLD. Vamos a una pausa comercial y a regreso. Venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no les cambie que en breve regresamos.